importancia para el Perú eh, por más de una razón. En primer lugar hay que considerar eh, el, el personaje, el eh, general Marta Villanueva, fue una pieza fundamental durante el gobierno del señor eh, Alberto Fujimori, a tal punto que se desempeñó como primero ministro del Interior, luego ministro de Defensa y eh, posteriormente incluso fue premiado al retirarse del de, de Ministerio de, de Defensa y del Ejército como embajador plenipotenciario del Perú en México, donde desempeñó esa tarea diplomática para la cual no tenía en absoluto ninguna experiencia eh, por espacio de un año y medio o dos años aproximadamente. Eh, también es importante considerar que esta sentencia trae un mensaje de no impunidad, de no impunidad respecto de la recuperación de activos de origen ilícito, eh, buena parte de ellos depositados en cuentas en el extranjero. Eh, una referencia importante en este caso es que la justicia penal en el Perú nunca pudo aprehender al general Marta Villanueva y a su familia, me refiero a su esposa y a sus hijos, nunca pudo juzgarlos al punto que el señor Marta Villanueva falleció en el año 2015 en un balneario de Brasil llamado Santa Catarina, sin haberle respondido a la justicia. De manera que esta sentencia es sumamente importante, sumamente importante porque genera un mensaje que la justicia puede tardar pero llega de todas maneras. Yo con optimismo de vigencia del decreto legislativo 1313 y su reglamento que son las normas que introducen en el Perú la figura de la extinción de dominio. y digo esto porque los resultados en estos eh, dos años y medio aproximadamente que tiene vigencia la nueva normativa eh, son altamente positivos en tanto y en cuanto eh, las fiscalías a nivel nacional las fiscalías especializadas de defunción de dominio han obtenido una gran eh, cantidad de sentencias en diversos casos, algunos de los cuales son eh, sumamente importantes como este señor eh, Marca Nueva que revelan que la eh, figura de extinción de dominio es una herramienta eh, político criminal de la afectación de los patrimonios de los delincuentes que en principio ha sido bastante bien entendida por los operadores de justicia, me refiero a los fiscales, a los jueces y a los procuradores, que, han, que ha permitido justamente obtener pronunciamientos definitivos que en comparación con los plazos de demora el proceso penal para acreditar la responsabilidad penal del imputado y como consecuencia de ello el decomiso de los activos de origen ilícito, pues son plazos mucho más cortos. Eh, de modo que eh, yo veo, como decía hace un momento, eh, con, con mucho optimismo la puesta en vigencia de esta nueva normativa. Desde luego, eh, hay todavía un largo camino por recorrer hay retos que debemos cumplir tareas pendientes entendemos que la, la norma también es perfectible es posible que en algún momento esta, esta norma eh, pueda ser reformada en algunos aspectos que no solamente estén vinculados con eh, la eficacia de la persecución de los activos ilícitos sino también en la modulación de algunos derechos eh, fundamentales de eh, a nivel eh, logístico, eh, sufrimos las carencias de, de cualquier de, de órgano fiscal o jurisdiccional en, en el Perú, pero eh, me parece que en líneas generales, eh, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público han sido capaces de, de poner en funcionamiento un subsistema especializado de fiscales y jueces. Que podría, cuyo número podría ser incrementado en el futuro de acuerdo con la carga laboral. Sí. Pienso que el, el suceso el buen suceso que hemos tenido a lo largo de estos cinco o seis años eh, en materia de recuperación de activos ilícitos, sobre todo en lo que concierne al complejo de casos Fujimori Montesinos, eh, está vinculado con más de un factor. Quizás eh, un primer eh, elemento a tener en cuenta en el, en el éxito que hemos, por eh, suerte, obtenido en la recuperación de estos activos es la debida utilización de figuras procesales vigentes en el Perú como el traslado de la prueba desde el proceso penal hacia los procesos de comiso sin condena, pérdida de en dominio en su momento y actualmente la extinción de dominio. Eso ha permitido acortar plazos, ahorrar mucho tiempo de demora, de espera, Dado que en los procesos penales eh, ya se habían acopiado eh, abundante material que inclusive estaba vinculado con la eh, revisión de cuentas eh, de estados bancarios de información financiera por parte de, de países extranjeros y que nosotros hemos eh, eh, usado a partir de eh, de una interpretación importante, y este es el segundo elemento que me parece que deberíamos considerar que es una eh, particular y especial, y creo yo, correcta interpretación de lo que es el principio de especialidad en el ámbito de la cooperación judicial internacional. Y esto tiene que ver eh, precisamente con el uso de la información financiera sobre todo de países eh, como Suiza, eh, como Panamá o cualquier otro, otra plaza financiera en las que se encuentren estas cuentas que intentamos recuperar y cuya interpretación eh, moderna, correcta, adecuada ha permitido entender que no se vulnera el principio de especialidad si es que se traslada la información allegada eh, vía cooperación judicial internacional a los procesos penales hacia los procesos de decomiso 5-10. Eh, sí, bueno. eh, hay otros factores evidentemente que pueden explicar eh, el éxito, el buen suceso que hemos tenido en los últimos años pero me parece que los dos que he mencionado son fundamentales sin dejar de considerar las alianzas estratégicas que nosotros hemos eh, eh, trabado con algunas instituciones, como por ejemplo el, el Basel Institute, que nos ha permitido justamente comprender mejor eh, el sentido y la naturaleza de estas herramientas de la cooperación judicial internacional y establecer contactos debidos y eficientes con eh, autoridades de otros países, eh, lo que a su vez ha permitido también eh, usar otros mecanismos de la cooperación judicial internacional, como por ejemplo eh, la cooperación espontánea o los contactos informales con las autoridades de otros países, eh, que dentro de un marco de cooperación eh, mutua ha permitido acortar tiempos y obtener buenos eh, resultados en la tarea de recuperar estos fondos eh, ilícitos que los corruptos del, del país eh, depositaron en cuentas eh, de plazas financieras como Suiza, Luxemburgo, Andorra, etc. Eh, y finalmente, eh, para terminar de responder la pregunta, eh, me parece que esas buenas prácticas eh, que ya han tenido un buen resultado. En otros casos, eh, deben ser también aplicados a este caso de la cuenta mexicana del señor Marta Villanueva, eh, porque, eh, como se comprenderá, la sentencia que se ha obtenido en la jurisdicción interna eh, no es suficiente, porque a través de los mecanismos de la cooperación judicial internacional, en su momento, esta sentencia tendrá que ser trasladada a, a México para su debida. Eh, de manera que toda la experiencia que hemos adquirido en estos años, en otros casos, pensamos que ha de ser útil también para recuperar ese 1.500.000 dólares aproximadamente eh, que tiene la cuenta del señor Malcaldía Nueva en México. va a ser importante eh, para cualquier operador jurídico, fiscal, juez, pues, en, en una determinada jurisdicción, eh, primero entender eh, que la recuperación de estos activos no pasa únicamente por la jurisdicción interna, sino que es sumamente importante establecer, como decía hace un momento, alianzas eh, con ciertas instituciones que permitan eh, entender mejor las herramientas de la cooperación judicial internacional, que a su vez eh, logre que el país requirente pueda eh, ajustarse a los, a los estándares eh, internacionales y a los estándares de los países requeridos. De tal manera que eh, no nos quedemos únicamente en sentencias eh, internas, eh, puramente decorativas, sino que estas sentencias puedan ser debidamente ejecutadas en plazas como Suiza, en, en Luxemburgo, Andorra, etcétera, que tienen un ordenamiento jurídico diferente y en algunos casos incluso responden a tradiciones jurídicas eh, distintas a la de los países latinoamericanos. De modo, de modo que eh, ha de ser importante eh, establecer, como decía, estas alianzas, pero también establecer un contacto directo con las autoridades de esos países para poder entender los estándares de los ordenamientos internos. y lograr que nuestras asistencias de cooperación judicial internacional sean debidamente ejecutados, ejecutadas en esos países.